Gracias. Sí. Doctor. Hola, ya son las once y diecisiete. Profesor. Buenas noches con todos los miembros, bueno, tenemos inconvenientes de aparecer con la activación del audio. Doctor, me estoy quedando sin batería, por Incorporación <risas> A la presente sesión y teniendo en consideración el tiempo, procedemos a recibir los comentarios de los miembros que así voluntariamente desean realizar Sí, levanta. Mónica, parece que tuviste la primera intervención. Adelante, Mónica, te escuchamos, buenas noches. Ya, gracias. Ay, ¿dónde está mi archivo? Ay, un ratito, ahí voy. Es un poquito largo, no importa. O digo la mitad. La idea es utilizar un tiempo prudencial debido a que varios miembros también desean participar. En este caso trato trata de precisar no me voy a Ok. Vamos a ver. Bueno, análisis de comentarios respecto al informe 034-2006 INDECOPI. De la lectura y posterior análisis del informe 34 elevado por el, el secretario técnico Javier Rizo a los miembros de la, de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, con referencia al procedimiento de oficio iniciado contra la Municipalidad de Ciudad de Huanchaco y el señor Francisco García Calderón, alcalde del mismo distrito, observamos que el tema central que genera el pronunciamiento del funcionario de Indecopi está referido a la determinación de la eficacia o no del tributo creado por el mencionado gobierno local. Se ha probado que la Municipalidad Distrital de Huanchaco creó un tributo denominado Uso y Mantenimiento de la Infraestructura Vial, Limpieza de Playas y Otros Servicios Públicos, el mismo que, entre otras consideraciones, eh, afirmó ser un cobro por concepto de peaje. De la investigación correspondiente se desprende eh, del informe en mención que la aludida Municipalidad Distrital carece de facultades para la dación de los mismos, pues excede sus atribuciones que están restringidas constitucional y legalmente a la creación de tasas y contribuciones. De otro lado, también se demostró mediante las actas que verificaron de INDECOPI que el aludido tributo de cobranza previo, um, previo al ingreso a los ciudadanos al balneario con sus vehículos sin ofrecer contraprestación alguna, o sea, cobraba no INDECOPI tributos y no ofrecía contraprestación al ciudadano. Además eh, de haberse pues acreditado que se había incumplido la ley del, de la tributación municipal, pues la ordenanza municipal aprobada por la Municipalidad de Cital de Huanchaco, pese a ser ratificada por el Consejo de la Municipal Provincial de Trujillo, no había sido publicada, con lo que no cumplía con uno de los requisitos fundamentales para la entrada en vigencia de las normas que es pues la publicidad. Cabe referir que dicho en dicho ente de gobierno local con mucha posterioridad publicó el acuerdo del Consejo Provincial de Trujillo, sin embargo, reconoció que el aludido tributo lo venía cobrando desde varias temporadas veranías anteriores, o sea, ya pues no con anterioridad. En tal virtud, es importante rescatar y mencionar que los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la aplicación de, de esta norma no deben resolverse en modo validez o invalidez, sino de eficacia o ineficacia. Una ley que no ha sido publicada sencillamente es ineficaz, pues no ha, no ha cobrado vigencia. Y sobre aquello que no ha, no ha cobrado vigencia, no es posible ejercer un juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad pues no será posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció a él. El secretario técnico de INECOPI concluye su informe, su informe señalando que sí existió incumplimiento por parte de la Municipalidad Estreta de Guancayo de las normas contenidas en el artículo 61 y otros de la Ley de Tributación Municipal, pues grabó el ingreso a las playas del balneario de Guanchaco sin tener atribu atribu eh, atribución o facultad para ello, perjudicando a los veraneantes que acudían al balneario, ¿no? De igual modo, esto coligió pues, que, lo, que el cobro de dicho irregular tributo fue exigido como condicionante para el ingreso al balneario. Profesor, ahí lo voy a dejar. Gracias. ¿Profesor? Gracias, Mónica, por tu participación. No, profesor, de no. nada. Procediendo en ese sentido, continuamos con los comentarios recibidos, en este caso por Rodolfo Vizaga. Adelante, Rodolfo. Bien, muchas gracias, profesor. Sí, bueno, este es un análisis del informe número 034-2006 del Indocopy eh, slash CAM. Bueno, esto está dirigido por el señor Javier Rizzo, patrón Larraburre, que a los miembros de la Comisión de Acceso al Mercado... Eh, bueno, este, bueno, en este caso, dando a conocer el procedimiento de oficio que ha iniciado contra la Municipalidad Distrital de Huanchaco y su alcalde Francisco García Calderón, que mediante ordenanza número 014-2003 MDH, denominada uso y mantenimiento de la infraestructura vial, limpieza de la playa y otros servicios públicos, posiblemente existe una... una eh, presunta transgresión al artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal. Eh, este hecho se ha verificado cuando se ha comprobado que estaban cobrando distintos montos dependiendo de la playa. Frente a ello, el alcalde hace su descargo, indicando que efectivamente se estuvo cobrando dicho tributo con la finalidad de invertir en servicios que satisfagan al visitante. Además, eh, pide que indecopi se abstenga de hacer resoluciones y que su y que su defensa lo, lo haría con dos de sus abogados. Eh, finalmente, mediante resolución número eh, 0637 637-2006/tdc eh, indecopi, eh, la Sala eh, de Defensa de la Competencia dispuso declarar la nulidad de la resolución número 0033-2006 eh, el INDECOPI. Luego también declarar infundada la recusación formulada por la Municipalidad Distrital de Huanchaco y su alcalde. También confirmar la medida cautelar ordenada mediante resolución número 0033-2006, el ASCAM, INDECOPI. Bueno, efectivamente eh, se ha hecho un análisis, para ello hace referencia al marco legal vigente compuesto por la Constitución Política del Estado, el Decreto Ley Número 776 y la Ley 27.972, eh, que da la potestad de tributación de las municipalidades para crear tributos. Y finalmente se establecen las conclusiones. Eh, la Secretaría Técnica concluye que la Municipalidad Distrital de Huanchaco ha incumplido eh, lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal aprobado por la por decreto ley 776, en la exigencia del tributo creado mediante ordenanza número 014-2003-MDH, que graba el ingreso de vehículos de transporte público y privado al baleario de Huanchaco. Muchas gracias, profesores, y mi participación. Gracias, Rodolfo, por tu participación. Adelante, Guillermo Salazar. Buenas noches. Buenas no Gracias. Sí, con respecto al índice del informe 034-2006 del doctor Piscano, ¿no? para a hacer lo más breve posible. En el doctor de dentro de su facultad, el centro de oficio mencionó el procedimiento contra la Municipalidad Digital de Huanchaca, el mayor parte del señor Francisco García Pagodón, en motivo de presentar atención a la dispuesta en el artículo de ley la ley de, de, ley de tributación municipal, aprobada por el decreto legislativo 536, en exigencia por tributo creado mediante ordenanza municipal 0, el número 014 mhd terminada uso y mantenimiento de la infraestructura de vía, limpieza de playas y otros servicios públicos, eh, no ha cumplido, no, no ha cumplido, digo, no ha cumplido con el dispuesto en el artículo de la ley de transacción municipal, en lo es que la municipalidad ha venido a cobrar un tributo sin el marco legal vigente, y que regula su ejercicio de la, de la potestad tributaria municipal. Estas son exigibles siempre y cuando la municipalidad haya prestado el servicio público o administrativo y individualizado al contribuyente. También el presente tributo le faltó la formalidad, ¿no? por lo que no se cumplió con el procedimiento formal tradicional, en el cual es la publicación de acuerdo al Consejo de del Tributario que lo ese es sí mi aporte, porque de forma sintética para la aporte de mi compañero. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Guillermo, por tu participación. Mónica, figura, un levantado de tu manito. Tú verificar en todo caso, un favor. Perdón, disculpe, voy a adelante. Otra vez. disculpe. Ah, ok, gracias. A ver... Así sí, es, adelante, buenas noches, escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, así es, adelante. Ya, doctor. A ver, para dar lectura al informe 034 del año 2006, cuyo miembro es de la Comisión de Acceso al Mercado, realizado por el señor Javier Rizo, Patrón Larrabiur, el asunto es el procedimiento de oficio iniciado contra la municipalidad distrital de Huanchaco y cuyo alcalde también figura como integrante de las cuales ya se narraron los hechos los mismos compañeros pues yo puedo mencionar que, que la municipalidad distrital de Huanchaco ha incumplido los dispuestos del artículo 61 de la ley de tributación municipal la cual nos indica que no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada o salida de tránsito de personas. y A eso se refiere ese decreto. Aprobado mediante decreto legislativo 776 en la exigencia del tributo creado mediante ordenanza municipal 014-2003, que graba el ingreso a los vehículos de transporte público y privados al, al balneario de Huantaco denominado uso, mantenimiento, infraestructura y a limpieza de playas y otros servicios públicos. Entonces, eh, finalmente, doctor, en atención al atributo materia del presente procedimiento, ha sido exigido, no obstante no haberse cumplido con el procedimiento formal previsto en la ley para su vigencia y exigibilidad, esto es con la publicación del acuerdo el Consejo Provincial de Trujillo lo que lo ratifica. El incumplimiento identificado hasta el día 2 de marzo del 2006 se ha producido sin que la municipalidad haya contado con una ordenanza vigente que sustente el cobro del tributo cuestionado por lo que respecto al mismo corresponde a la comisión pronunciarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 bis o sea le corresponde a Indecopi el comentario, doctor. Gracias. Muchas Gracias por tu participación, Alcides. Judith, adelante. Buenas noches. escuchamos. escuchamos. Doctor, buenas noches. Bueno, ya lo mencionaba por mis compañeros. Pues el procedimiento que se lleva a cabo en este caso, pues no se trata eh, hacer que las rutas alternas, que es lo que pretende la municipalidad, ampararse. No dice que muy aparte de que él haya puesto su eh, como su caseta, así para que paguen esos impuestos para ingresar a la playa, también hay rutas alternas, pero en eso eso difiere y dice, pues, no la Secretaría Técnica de que la municipalidad de Huanchaco ha contravenido lo dispuesto en el artículo 61 de la ley de tributación municipal, ¿no?, en donde hay un decreto legislativo número 776 en la cual exige el tributo creado mediante ordenanza número 014-2013, que grabe el ingreso de los vehículos de transportes públicos y privados al balneario de Huanchaco, ¿no? Denominado ello, uso y mantenimiento, que es lo que eh, pretende hacer creer la municipalidad que es para ello, ¿no? Que ese tributo es para hacer, pues, lo que el eh, mantenimiento de las playas y otros servicios públicos. Eso sería, doctor, gracias. Muchas gracias por tu participación, Judith. Eh... Sigue Andrea Avanto. Andrea, buenas noches, Se escuchamos. Sí, doctor. Eh, con referencia a este informe, bueno, ya lo han manifestado: está, está este. Eh, es, un, es un informe elaborado por el secretario técnico de, de COPI, ¿no? A los miembros de la Comisión de Acceso al Mercado eh, sobre un procedimiento contra la Municipalidad Distrital de Huanchaco, ¿no? Básicamente, tal como ya lo han manifestado mis compañeros, hace referencia. A este, la presunta transgresión, ¿no? A lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, ¿no? Que ha sido aprobada por el Decreto Legislativo 776. En ese tendido, este tendido, y de acuerdo a esta ley, los municipios tienen la capacidad de crear tributos, si, si bien es cierto, ¿no? Pero, este. Eh, también tienen la capacidad de crear contribuciones y tasas para, para que bajo las disposiciones o normativas embarcadas en este artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, este, eh, de, deberían darse bajo un concepto de crear una ordenanza municipal para crear este tipo de tasas o contribuciones. ¿no? Este artículo 61 nos hace mención eh, a que las municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la, la entrada o salida, ¿no? el tránsito de las personas, sean de bienes, de mercaderías, productos, animales, en el territorio nacional, ¿no? o que limiten el libre acceso al mercado. Entonces, de, de, lo, de lo manifestado, ¿no? Ese, se ha devenido de, el incumplimiento que ha producido como consecuencia eh, de que en el presente caso ha quedado acreditado, este, si bien es cierto que la municipalidad este, había venido exigiendo, ¿no?, un pago de dicho tributo, eh, sin que el marco legal este, eh, vigente en aquel entonces este, regule el ejercicio de la, de la potestad este, tributaria municipal, ¿no?, que, que le permita a esta crear y cobrar tributos por concepto eh, de, de peajes o, o algo similares ¿no?, eh, porque transgreden este, la ley, ¿no? Básicamente, ese es mi aporte, doctor. Gracias. Gracias por tu participación, Andea. Miguel Carpio, adelante. Sí, doctor. Efectivamente, sobre el informe, eh, la condición Política del Estado, doctor, y el Decreto Supremo número 776 de la Ley 27972, señala no, que los, las municipalidades tienen la potestad de crear tributos tasas aplicables al ámbito de, de, de su circunstancia de, ¿no? de su de su ámbito, ¿no? territorial, en su ámbito. En ese marco, doctor, que la Constitución en su artículo 51 también nos señala que, que toda eh, ordenanza distrital en materia tributaria requiere de su certificación del del, del, ratificación, ¿no? del Consejo Provincial ¿no? de, de, y, y por dicho acuerdo sea publicado también, no, del dicho con el dicho acuerdo se ha publicado, ¿no? Eh, solo así se podrá, doctor, celebrar arbitros válidos, ¿no? Ellos en aras del de respeto al principio de, de legalidad, ¿no? Si bien el artículo 61, eh, ley de tributación municipal, nos indica que las municipalidades no podrán imponer tasa alguna, ¿no? Contribuciones que graben las salidas o entradas de personas, bienes, productos animales, etc. No se, no se debe limitar el libre, libre, libre tránsito, ¿no? Y siendo así también que las municipalidades distritales, eh, la municipalidad de Huanchaco ha incumplido, ¿no? Es más, ha infringido lo dispuesto en el artículo 6, ¿no? En el mencionado artículo, ¿no? También el artículo 69 eh, de la ley no, número 27972, ley orgánica de municipalidades, nos menciona que, la, que las municipalidades no pueden hacer uso y abuso, ¿no? De crear eh, eh, tributos, ¿no? Por concepto de peajes, ¿no? Eh, finalmente, eh, eh, se le ha exhortado al alcalde del estado de Huay no a que, que en caso de que se le exija el pago de, de, de tributos a los ciudadanos que acuden al distrito, lo hagan con el estricto cumplimiento del marco legal ¿no? vigente. Además que de recibir también este alcalde una manifestación por el cumplimiento de lo antes mencionado. ¿no? Gracias, doctor. Gracias, compañero. Miguel, se escuchó entrecortado. Sí, doctor, ¿me escuchó? La parte final se escuchó entrecortado, pero bueno. Ah, no, finalmente, eh, bueno. doctor, decía que, que el, el, se exhortó ¿no? al alcalde de la Municipalidad Estatal de este tarde, Huanchaco a que en caso de que se exija el, el pago de tributos a los ciudadanos que acuden a dicho distrito, va en el estricto cumplimiento ¿no? del marco legal gente además de recibir este, el alcalde eh, una amonestación ¿no? por el incumplimiento de, de, de lo antes mencionado. ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Miguel. Eduardo Eldarico. Este doctor, a ver. Sí, Buenas noches. Voy a hacer a ver, lo más concreto que se pueda por el horario. A ver, este, Indecopi inicia oficio, oficio este, un procedimiento debido a que la Municipalidad de Huanchaco, su acuerdo municipal, habría, habría transgredido ¿no? eh, el artículo 61 de la ley de tributación. ¿En razón a qué, doctor, concretamente? ¿no? Porque, o sea, si, si bien es cierto, la Municipalidad eso facultad crear, crear este, tributos. Este, la creación de este tributo por parte de la municipalidad distrital fue bien aplicado, ¿no? este eh, Elevó el mismo a, para que el provincial lo, lo, lo ratifique, el cual se hizo, se ratificó, pero este, no, no, no cumplió el procedimiento, o sea, no esperó que se publicara. Por lo tanto, este, eh, hubo un, un indebido proceso al momento de ellos de poner el peaje, ¿no? y, y empezar a cobrar dicho tributo, pero qué efecto estuvo esto, no, este, a ver, ese tributo que era de peaje, este, no había dado un servicio porque estaba haciéndose efectivo bajo vías que ya habían, que ya estaban hechas, no había, no, no servía para hacer una vía nueva de acceso, no. Otra otra tradición era de que, este, este, sin darse cuenta al, para acceder al distrito. Impedía que, bueno, las personas este, concluyan al mercado, ¿no?, para abastecerse o proveerse, ¿no? Entonces, este, había una tradición, tra este, fáctica de, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, eh, eh, eh, en, en conclusión, este, aplicaron un, una tasa, este, incumpliendo un procedimiento de, que debió haber publicado el, el provincial en, en el diario, ¿no?, y, y impedía el libre acceso a, de transitabilidad, este, este tributo, impedir el libre acceso a, de accesibilidad, fundamentalmente para los servicios que, que la población requiere, como el que se a los mercados. Esa es mi apreciación, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Eduardo. Emma Leiva, adelante, buenas noches, escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Del informe realizado por el Secretario Técnico en el procedimiento de oficio contra la Municipalidad Distrital de Huanchaco, se concluye que efectivamente eh, existe una transgresión en lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal. Eh, en la exigencia del tributo creado mediante ordenanza municipal, denominado uso y mantenimiento de la infraestructura vial, limpieza de playas y otros servicios públicos, sustentado en el artículo 69 de la ley número 27972. Únicamente está referido a las rentas que pueden percibir las municipalidades, mas no a los tributos que crean. A las mismas, a lo que se refiere en el inciso 11, ya que la propia ley en su artículo 70 se refiere al sistema tributario municipal, se rige por la ley especial y el código tributario, sin precisar modificaciones o derogatorias, es decir, las limitaciones de las municipalidades a cobrar tributos por peaje está vigente, por lo cual la ley 27972 prevalece sobre la ley de tributación municipal. Es decir que para efectuar dicho cobro por parte de la municipalidad requiere el cumplimiento de, de la ley número 15773 y sus normas complementarias y reglamentarias dadas con el, por el sector competente, cuyos supuestos no se cumplen en este caso. Finalmente, la materia en cuestión no es la evaluación de la sustituibilidad de, de la ruta alterna, eh, sino la legalidad del tributo exigido a los veraneantes, concluyendo que la Municipalidad de Huanchaco ha contravenido lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, ya que ha venido exigiendo el pago de dicho tributo sin tener el marco legal que le otorgue potestad para crear y cobrar dicho tributo por concepto de peajes o similares, ya que en el artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal se indica que solo podrán ser exigibles luego de haber prestado un servicio público o administrativo individualizado al contribuyente. Es mi aportación, doctor. Muchas gracias. Gracias, Emma, por su participación. En este caso, habiendo recibido los comentarios de diferentes miembros y cumplido con la actividad práctica en este sentido, damos por, cum por cumplida la misma. No sin antes eh, tener presente que existen algunos inconvenientes para el registro de sus comentarios en el aula virtual. A efectos de ello y de no afectar el desarrollo normal de sus actividades programadas para la presente semana, se les otorga un plazo máximo hasta el día lunes de la siguiente semana. A efecto de que puedan cumplir con el registro correspondiente en el aula virtual de sus comentarios efectuados en relación a al análisis de la lectura proporcional del día de hoy. Bueno, en ese sentido, agradeciendo a cada uno de ustedes su participación activa y no sin antes recordarle que es pertinente cumplir con el registro de sus comentarios en el foro de consultas y participaciones de la semana 13, damos por concluida la presente. Muchas gracias a cada uno de los miembros, que tengan muy buenas noches y una excelente semana. Saludos. Gracias a usted, doctor. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, profesor. Gracias a todos. Gracias. Hola, ¿cómo está Pekín? Hola.